Bueno, pues eh, una vez más buenas noches a todos, gracias por estar aquí y mis compañeras, mi compañero también eh, Rafa, Rocío, Jandra y Ana, pues eh, hemos decidido continuar acompañando y compartiendo con todos vosotros y abrir el grupo para todas las personas que quieran acercarse y hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el, el curso de, de Reborn. Um, pues vamos a hablar también un poquito de la parte teórica y luego la vamos a centrar en la práctica. Um, para los maestros, Lin y Lu empezaron todo este, este curso con un apartado que le llamaron MUTAR, el, del sistema del ego al sistema del ser verdadero. Y tendríamos que hablar para saber exactamente de lo que, qué es el, el sistema del ser verdadero. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando decimos el sistema del ser verdadero? Y, y bueno... Todos sabemos que en un momento dado de la vida, creo que nos vamos a preguntar, o nos hemos preguntado, y muchísimas personas, muchas personas sabias desde la antigüedad se han preguntado, ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta, ¿Quién soy yo? Y desde muchas culturas, las personas que han llegado a entender esto han contestado con el concepto de la totalidad. Es decir, todos somos uno, yo soy uno con el, con el todo, yo soy uno con el universo, el universo y la humanidad somos uno. Entonces, cuando nuestro yo se une al universo, ese yo es el ser verdadero. Si hablamos del yo auténtico, del yo verdadero, podemos decir que es existir, es ser. Existir y ser, nada más. Ser uno con todo el universo, ser uno con la totalidad, sin diferencias. Eso por un lado, el ser verdadero. Para saber lo que es el sistema del ego, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el sistema del ego? Es todo aquello que no somos. El ego no es malo en sí mismo, sino que nos ayuda a vivir, nos ayuda, nos estimula en muchas cosas pero no es bueno cuando nos aferramos a él. Si nosotros creemos que somos el cuerpo, realmente somos el cuerpo, nos podemos preguntar, ¿somos el cuerpo? ¿Somos parte del cuerpo? ¿Somos tal vez el corazón? ¿Somos... ¿Qué es lo que somos? Podemos mirar, mirarnos y poder ir deduciendo poco a poco si realmente somos nuestras creencias o tal vez pensemos que somos mmm, nuestros pensamientos o inclusive hay personas que creo que todos hemos oído que se definen a sí mismas como soy celíaca o soy diabética o soy asmática, el creer que somos estas, estos calificativos o esta identificación es nuestro ser verdadero, y así podemos deducir que el, ser, que el sistema del ego está compuesto por todo aquello que creemos que somos pero que no es la verdad. El Ego nos atrapa porque nos identificamos con cosas tanto externas como internas. Nos identificamos con los bienes, con la familia, tal vez hasta con nuestro nombre. Nos identificamos con los pensamientos, con las creencias. Y las creencias también vienen desde el exterior. Nuestras creencias hasta nuestros pensamientos son introducidos dependiendo de dónde nacemos creemos en una cosa u en otra dependiendo de la cultura en la que vivimos podemos tener unas creencias u otras realmente somos todo esto introducido desde el exterior de ahí que la conclusión está en ese solo existir, en ese solo ser. Y todo este curso nos ayuda a entender estos dos sistemas, a entenderlo para poder cambiar, para poder ser libres, porque cuando estamos aferrados al, al sistema del ego, a nuestras creencias, mantenemos, sostenemos y hacemos firme lo que pensamos, inclusive se manifiesta en el cuerpo. Si nosotros pensamos, creemos o decimos, soy una persona enferma, continuaremos siendo enfermos, siendo personas enfermas. Si pensamos, o yo que sé, tengo una de intolerancia al gluten. Podemos decir intolerancia al gluten, pero si digo celíaca, lo pues estoy haciendo algo permanente en mí. Cuando entendemos el sistema del ser verdadero y podemos conectarnos a ello, a él, todo esto cambia. Podemos ver con claridad lo que nos empuja, estos, esta, estas creencias, estos marcos de referencia que se crean a partir de hacer algo nuestro siendo impuesto desde fuera, nos condicionan en la vida. Desde el sistema del ser verdadero podemos verlo con claridad y podemos cambiarlo. Cuando, cuando vemos, cuando conectamos con el ser verdadero, entendemos desde la experiencia que nuestro cuerpo no solamente es un cuerpo físico, sino es un cuerpo de chi. Es un cuerpo de espacio, es un lugar, realmente es un lugar. No nos identificamos con él. El cuerpo es un lugar donde suceden cosas. Y al ser un cuerpo de Chi también, se puede cambiar constantemente. De hecho, está cambiando constantemente. La energía el Chi fluye. Siempre cambia, constantemente cambia, solo, solo hay cambio. Cambio, cambio. Nunca tenemos el mismo cuerpo. Instante a instante, el cuerpo va cambiando, va transformándose, va transformándose. Si nos mantenemos en el sistema del ego, en las creencias, y creo que mi cuerpo es, está enfermo o es enfermo, lo que hago es que el, se perpetúe la enfermedad, porque yo lo creo. Entonces vuelve a manifestarse un cuerpo enfermo. Desde el sistema verdadero entendemos que esto no es nuestra realidad. Y permitimos que el chi, el chi fluya con total libertad. Se transforma el cuerpo y se manifiesta un cuerpo armónico. De ahí la importancia de conocer estos dos sistemas, el del ego en el que la gran mayoría de las personas todavía vivimos, a veces entramos, a veces salimos, y el sistema verdadero, que es el objetivo, que todos podamos llegar a vivir constantemente en el sistema del ser verdadero. Cuando estamos en el sistema conectados o accedemos al sistema del ser verdadero, todo nuestro cuerpo se abre. Hasta nuestras células, a todos los niveles se abre. Y todos los bloqueos, que también son chi, simple y llanamente se transforman y empieza a fluir. Si se transforma, desaparece el bloqueo. Si desaparece el bloqueo, desaparece todo tipo de enfermedades, dolencias, Etcétera. El doctor Panglin llamó al ser verdadero Iyuan-ti, existir, Iyuan-ti. El Iyuan-ti es la naturaleza, es el cuerpo del ser verdadero, es la sede, es algo que existe, podemos palparlo, sentirlo y unirnos a él. El marco de referencia de la conciencia es la función del ser verdadero. La conciencia y el y yo en ti son una misma cosa. El yo en ti es como si, como si fuera el océano, todo Toda la masa de agua del océano y la conciencia, que es el marco de referencia, es la ola que se mueve con el, con el océano. Están totalmente unidos, no hay separación. Y por último, las actividades vitales, la vida en general, son la base, el fundamento, lo que da soporte al ser Cuando entendemos el funcionamiento de los marcos de referencia, nosotros podemos cambiarlo, podemos crear un nuevo marco de referencia y hacer que la vida, que nuestra vida, cambie. Liberarnos poco a poco del ego, de toda la... Las, el arrastre del ego hacer nuestra vida totalmente armónica en todos los sentidos, en, el, en cuanto a, a la condición física, también a las relaciones personales, una vida armónica en todos los sentidos. Es un poquito en general la introducción de todo este tema. Poco a poco lo iremos viendo, lo iremos desglosando y... Y vamos a pasar a la práctica. Durante todos estos meses, los maestros nos han guiado para llegar a conectar con, con el ser verdadero y mantenernos en el ser verdadero, para poder trascender todas las limitaciones, para ser libres. De, de eso va, realmente todo este, este curso va de esto solamente de alcanzar la libertad a través del entendimiento y también con la ayuda de la práctica. Hoy día vamos a repasar lo que hicimos desde el principio, levantar y verter el chi. Vamos a hacer eh, un repaso en general y luego haremos la práctica. Eh, para las personas que no lo conocen, que tal vez hay algunas, pues solamente seguir las instrucciones. ¿De acuerdo? Nos vamos a poner de pie. ¿Se me escucha? Yo creo que sí. primero que vamos a, a repasar es la práctica de pie, la postura de pie. Los pies siempre están juntos, si por algún tema específico no podemos poner los pies juntos, imaginamos que están juntos con nuestra mente, los unimos. Tus pies juntos, cierra los ojos, lleva tu atención al interior. Abre, Mijmen. Mijmen es un punto. Es la puerta de la vida, que está alineado con el ombligo en la parte de atrás de la espalda. Para abrir Mijmen, llevamos hacia adelante un poquito la pelvis. Empujamos con la pelvis, adelante. Al hacer esto, las rodillas se relajan. Bajo hoy en la coronilla. Otro punto importante. Va hacia arriba. La barbilla se hunde ligeramente. Las vértebras del cuello se alinean. El cuello está estirado, pero sin tensión. Siente... El peso de tu cuerpo distribuido en la planta de los pies. Relaja los hombros. Relaja los codos, las manos. Relaja todo tu cuerpo. Sonríe. Siente tu cuerpo. Manteniendo esta postura, podemos sentir cómo el cuerpo se relaja. Se relaja y se abre. Nos quedamos un ratito así. Sintiendo el cuerpo relajado, la columna alineada, el chi fluyendo. Con suavidad, lleva tus manos al ombligo, todo el chile va al interior, pon las manos sobre el ombligo, derecha primero para las mujeres, izquierda para los hombres, Siempre terminamos todas las prácticas así, llevando las manos al ombligo. Mantén la tensión en el centro del abdomen, en el cantien. Por detrás del ombligo delante de la columna. Separa las manos y vamos a abrir los ojos, esta es la postura de pie, siempre que hagamos una práctica tenemos que tener Mijmen abierto, una práctica de pie, Mijmen abierto y la coronilla hacia arriba, la columna alineada, rodillas relajadas. Algunos detalles del nivel 1, levantar y verter el chi. El meñique, la punta del meñique siempre va a ser el que inicia los movimientos. Cada vez que empecemos, cambiemos de postura, movamos las manos, el meñique inicia el movimiento, la punta del dedo meñique. Recuerdo cuando hagamos el bombeo con los brazos, que son las escápulas, los homóplatos, los que se mueven. Tanto cuando lo hacemos de adelante y también desde, a, desde los lados. Los homóplatos se mueven. Todo el movimiento que hago con las manos y con los brazos es solamente para permitir el movimiento de los homóplatos. Cuando se hace el bombeo con los pies, que a lo mejor es el movimiento más difícil, se hace un movimiento circular con las caderas. Vamos a empezar con la práctica, lo iré detallando paso a paso en la medida que lo vayamos haciendo. Los que no la conozcáis, podéis hacerlo con los ojos abiertos y seguir el movimiento. Los que ya lo, la conocéis, podéis hacerlo con los ojos cerrados. Disfrutar de la práctica. Cierra los ojos. vuelve a verificar tu postura abre mismo bajojo y hacia arriba la barbilla se hunde ligeramente. Las rodillas relajadas. Siente el peso de tu cuerpo distribuido en la planta de los pies. Todo tu cuerpo relajado, relaja los hombros.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 en todas las direcciones. Va muy lejos, arriba. Va muy lejos, abajo. Al frente. Detrás, a la derecha ya a la izquierda, la mente se expande en todas las direcciones. Estando así, en lo más profundo... Nace un sentir puro, respeto, por todas las cosas, por todas las personas, por todos los seres. Es tan puro este sentir que se refleja en el exterior. El interior está en total calma. Puedes mirar tu corazón tranquilo, totalmente sereno. Limpio, puro, como agua cristalina, inquietud, transparente. La mente en calma, sin pensamientos distractores. Estando así, en este estado la mente llega a lo más profundo del universo, llega a la fuente, allí se mezcla con todo el chi original. Y desde ahí, desde lo más profundo del universo, nuestra mente vuelve y va a lo más profundo de nuestros cuerpos. El Hum Chi, el Chi original, viene con la mente llenando nuestros cuerpos los ilumina. Nuestros cuerpos y el universo se funden en total armonía. Nuestros cuerpos y el universo se funden en total armonía. Permanece en este estado durante toda la práctica. Siente que tus manos están en el centro del universo, abajo. Y desde ahí Empezando por el dedo meñique, levanta los dedos, meñique, anular, corazón, índice. Las palmas quedan mirando la tierra. Siente la unión, la conexión que hay desde tus manos con el centro de la tierra con el centro del universo y suavemente empuja un poco adelante vuelve atrás sin perder la conexión con la tierra adelante atrás Adelante. Atrás. Relaja las muñecas, los dedos bajan. Siente tus manos en el centro del universo y desde ahí levanta una bola de chi hasta la altura del ombligo. Con la punta del dedo medio envía el chi al interior, al también inferior, por el ombligo. Piensa suavemente y mi jmen. Desde el meñique, gira las manos que vuelven a mirar la tierra. Se mueven por el universo a los lados y atrás, reuniendo chi. Desde atrás, las manos mira Mikmen, con el dedo medio envía el chi. Al centro del abdomen por mi piensa suavemente en el ombligo. Sube las manos y toca tabao. Siente el centro del pecho. Empuja las manos al frente, llévalas al centro del universo. Y desde ahí, con la punta del dedo medio envía Chi al centro de la cabeza por yintan el espacio entre las cejas. Piensa suavemente en yu che, atrás. separa las manos, se mueven a los lados, gira las palmas, mira en la tierra, recoge chi, y súbelo, en lo alto, las palmas se juntan, nos estiramos un poco más hacia el cielo arriba y bajamos, relajando hombros, flexionando los codos, las manos bajan, todo el chi puro del universo baja y va al interior por la coronilla. Hacemos un pequeño círculo con la base de las manos y girando los dedos empujamos las manos al frente, al universo. Allí abrimos meñique anular, corazón. Subimos los dedos Abrimos índice y pulgares, separamos a lo ancho de los hombros y tiramos. Desde el universo volvemos al interior, sentimos dentro profundo, empujando, vamos al universo. Tira, siente dentro. Empuja, ve al universo. Tira. Siente dentro. Empuja, ve al universo. Tira. Ve dentro. Empuja, ve al universo. Tira, siente dentro, ve al interior y empujando de fuera al universo. Tira, toda tu atención al interior, empujando, ve al universo. Abrimos. Las manos quince grados a los lados y las juntamos. Abre junta, abre junta, abre. Abre junta, abre, junta, con suavidad desliza tus manos por el universo a los lados. Desde ahí, desde el universo, tira, siente dentro, empuja, ve fuera al universo, tira, siente dentro, empujando, ve al universo, tira, dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja fuera, subimos las manos 15 grados, bajamos, sube, baja, sube, baja, Sube, baja, sube, baja, relaja las muñecas, las palmas miran la tierra, recoge chi, girando las palmas, las subimos el chi. Desde arriba, con el dedo medio envía todo el chi al interior por la coronilla. Piensa suavemente en la planta de los pies. Relajando más los hombros, flexionando los codos, las manos bajan empujando el chi. Pasan delante del rostro y del tronco. Tocamos el ombligo con la punta de los dedos medios. Piensa suavemente en MIGMEN, la parte de atrás. Los dedos se mueven por la cintura, tocamos MIGMEN. Piensa suavemente en el ombligo. Flexiona las rodillas y las cinturas y baja las manos por los glúteos, por la parte de atrás de las piernas hasta los talones. Coloca las palmas sobre los empeines y vamos. Deslizamos el peso a la punta de los pies, bajamos un poco. damos el peso a los talones, subimos, adelante, abajo, nuestra mente se expande al universo, atrás, arriba, vuelve al interior, adelante, abajo, vamos al universo, detrás, arriba, al interior, adelante, abajo, al universo.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 Y van a subir por la parte delantera de las piernas, la mente y el chi lo hacen por el interior. Tocamos con la punta de los dedos medios el ombligo. Pensamos, sentimos, tantien inferior el centro del abdomen. Relaja las manos, caen a los lados y expande tu mente. Siente todo el universo Siente todo el universo y levanta las manos a los lados, los brazos se abren a los lados, las manos se mueven por el universo subiendo. Cuando están a la altura de los hombros, los dedos continúan subiendo. Y tiramos desde el universo, volvemos al interior. Empujando, vamos al universo. Tira, siente dentro. Empuja, ve al universo, siente fuera, tira, dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja, fuera, tira dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja, fuera, suavemente deslizamos 15 grados adelante las manos y volvemos atrás, Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Adelante, atrás, con suavidad, nuestras manos se deslizan por el universo al frente, al centro del universo, desde ahí, tirando, volvemos al interior, Empuja, ve al universo. Tira, siente dentro. Empuja, ve al universo. Tira, dentro. Empuja, fuera al universo. Tira dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja, fuera, Subimos 15 grados un poco arriba y bajamos, sube y baja, sube, baja. sube, baja, sube, baja, sube, baja, relaja las muñecas, las palmas miran la tierra y recogemos una bola de chi enorme. La subimos con calma. Cuando la bola está arriba... Con el dedo medio envía todo el Chi al interior por la coronilla. Piensa en la planta de los pies con suavidad. Relaja los hombros, flexiona los codos y las manos bajan, empujando el Chi. Tocamos yin tan, el espacio entre las cejas. Con los dedos medios, con la punta de los dedos medios, pensamos suavemente en Yuche, la parte de atrás. Alineado con yinta todo el chiva al centro del cerebro. Abre desde yinta los dedos pasan sobre las cejas por encima de las orejas y tocamos yuchen, pensamos suavemente yintan, bajamos los dedos por el cuello, por la columna, Llegamos al espacio debajo de la tercera dorsal. Tocamos este punto, luego las manos van sobre los hombros, debajo de las axilas. Y por detrás llegamos a este punto debajo de la tercera dorsal. Los dedos bajan por la columna. Por la parte externa, el chi baja por el interior. Tocamos nigmen. Pensamos en el ombligo suavemente. Todo el chi va al inferior al centro del abdomen. Abrimos. Desde Migmen, los dedos van por la cintura, tocamos el ombligo, pensamos suavemente en Migmen. flexiona rodillas, cintura y las manos bajan por delante. más sobre los empeines, peso a la punta de los pies, bajamos un poco más y vamos al universo, atrás, arriba, al interior, adelante, abajo, al universo, detrás, arriba, dentro, adelante, abajo, al universo, detrás, arriba, dentro. Adelante, abajo al universo, detrás, arriba, dentro, delante, abajo al universo, detrás, arriba, dentro, adelante, abajo al universo, detrás, arriba, dentro, adelante, abajo al universo. Suavemente enderezamos las piernas, las manos quedan delante de los dedos y recogemos el chi a los lados. Subimos, las palmas lo hacen por detrás de las piernas, mente y chi por el interior. Tocamos con la punta de los dedos medios, MIGMEN. Pensamos suavemente en el ombligo. Todo el chi al centro del abdomen. Abrimos los dedos bandes de MIGMEN al ombligo. Toca el ombligo, Siente. Tantien inferior, el centro del abdomen. Las manos caen a los lados del cuerpo. A la vez que tu mente se expande, Siente todo el universo. Siente todo el universo. Desde el centro del universo, recoge una bola de chi, una gran bola de chi. Y suavemente súbela, los brazos van en diagonal, el dedo meñique sostiene la bola de chi. Con calma, sube la bola de chi, atravesando el universo. Instante a instante. Es más potente, es más fuerte la bola de chi que llevas en las manos. Recuerda relajar los hombros. Con la punta del dedo medio envía, empuja todo este chi al interior por la coronilla. Piensa suavemente en la planta de los pies. Relajando los hombros, flexionando los codos, las manos bajan empujando el ch'i. Pasan por los lados de la cabeza y a la altura de las orejas giran. Continúan bajando hasta colocarse delante de los hombros, mirando al frente. Con la punta del dedo meñique inicia los movimientos... Tu mano derecha se mueve hacia adelante, baja al universo, lleva tu mano al centro del universo. Cuando el brazo está casi estirado, gira la palma, se alinea con el brazo y se mueve las manos a la izquierda, el cuerpo también, de cintura para arriba, recorremos el universo, tocamos chong Kui. la mano continúa hacia atrás, al tocar el hombro, el dedo baja hacia el chiju, debajo de la clavícula y el cuerpo se endereza. Mano derecha, perdón izquierda. Desde el venique lleva la mano al frente, al centro del universo. Cuando casi esté estirado el brazo, gira la palma y nos movemos por el universo a la derecha. A 90 grados toca Jung Kuei. La mano continúa hacia atrás al tocar el hombro, el dedo baja al Chihun. El cuerpo se endereza. Sintiendo el interior, hacemos respiraciones naturales. Inspira. Presiona ligeramente los chijus con los dedos. Exhala. Relaja. Inspira. Ligera presión, exhala, relaja, inspira, exhala, inspira, exhala, Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Soltamos los pulgares y empujamos las manos al centro del universo. Allí, relajamos las muñecas y nuestras manos girando forman una flor de loto en el centro del universo. Juntamos los dedos, las palmas y volvemos al interior. Sentimos profundo... Dentro, hacemos un pequeño círculo con la base de las palmas y subimos las manos arriba, al universo por arriba, nos estiramos un poco más. Y abrimos meñique, anular, corazón, índice, pulgar. Las manos bajan por el universo mirando al frente. A la altura de los hombros giran, miran al cielo y sin parar de moverse van hacia adelante, al centro del universo, delante desde ahí con la punta del dedo medio envía todo el chi al centro del cerebro por Tang. piensa suavemente en yuchen atrás relaja los codos y las manos vienen desde el centro del universo, trayendo todo el chi puro. Toca Tabao, siente el centro del pecho. Todo el chi puro va al centro del pecho. Con suavidad, Lleva tus manos atrás, al universo, por detrás, al centro del universo. Detrás relaja hombros, relaja codos, relaja muñecas. Y suavemente las manos se deslizan por los lados al frente. Recorriendo todo el universo, reuniendo, juntando todo el chi puro. Llévalo al interior del abdomen por el ombligo. Palma sobre el ombligo. Nos quedamos sintiendo atentos al centro del abdomen, al cantien inferior, Suavemente, separa las manos y con mucha calma, abre los ojos y mueve los pies con calma. Nos sentamos. Vamos a meditar un poquito, siéntate con la espalda recta, Pajoy, la coronilla hacia el cielo. La barbilla ligeramente hundida, lleva tu atención al interior, relaja tu cuerpo, Simple y llanamente nos vamos a quedar unos minutos observando siente todo tu cuerpo relajado, abierto. Nos mantenemos ahí, observando, sin identificarnos con nada, sin emitir juicios, solo permitimos que las cosas sucedan. Si se presenta alguna molestia, obsérvala. Observa sin identificarte, solo observa. Si surge alguna emoción, también obsérvala. como si fuéramos científicos, en un laboratorio, solamente observan, nosotros también, ahora solo observamos. Si nuestra mente se distrae, con mucho amor, con mucha paciencia, la traemos de vuelta. Con mucho amor le recordamos que solamente estamos aquí observando Si lo haces así, verás con qué facilidad puedes conectar con tu ser verdadero y mantenerte ahí. Todo lo que suceda en el cuerpo físico es solo chi. Si estamos relajados, todo el cuerpo. Ese espacio es chi en continuo movimiento transformándose. Cuando entramos en este estado, podemos verlo. Ver todo el proceso. Sin juicio alguno. dejando que suceda Dejando que suceda todo aquello que tenemos oculto en nuestro inconsciente, poco a poco se transforma. Sale y se transforma y así nos liberamos, nos volvemos ligeros. Con suavidad recoge todo el chi puro del universo y llévalo al interior del abdomen, palma sobre el ombligo. Siente tu interior, siente el centro del abdomen. Siente tu cuerpo totalmente sano, fuerte, joven, hermoso. Lleno de chi puro. Siente como el chi y la sangre fluyen suave y claramente. Con total libertad por todo tu cuerpo. Siente que todas las funciones de tu cuerpo son normales, son perfectas. Todas las funciones de tu cuerpo, de cada órgano, de cada tejido, de cada célula, son normales, son perfectas. Siente profunda gratitud, profunda alegría por tu hermoso cuerpo perfecto, sano, maravilloso. Y comparte con todos tus seres queridos, con todos los seres, tu mejor información, tus mejores informaciones, tus mejores deseos y experiencias. Jun, Joan, Linton, todo lo mejor y nada más que lo mejor para todos. Juan Linton, con suavidad, separa las manos y lentamente abre los ojos. Muchas gracias. Nos vemos en una semana. Gracias. Allí, Mirka. Sí, pero te lo <tose> no encantaba que iba a la dar. ¿Sí? Sí, tampoco, porque no sabía que era tan gorda. Buenas noches. Nos, nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Gracias. <laughs>